haciendo a lo largo de esta última jornada hablando con las organizaciones sociales que se han acercado hasta nuestra ciudad de la plata y en este caso de del estero lo, bueno los voy a, a presentar y que ellos mismos se presenten son y, y qué hacen por estos lados cómo les va bueno justo, no, mi nombre es Daniela eh, este soy de Loreto Santiago del Estero y hemos venido como parte de la Diplomatura en Agricultura Familiar y de Desarrollo Territorial a compartir las experiencias de trabajo que nosotros venimos realizando en la zona. ¿A qué universidad pertenece la diplomatura? Santiago del Estero. ¿La universidad de no, no sé, sí. Bueno, mi nombre es Leves. Eh, soy de Atamisqui. Eh, Santiago del Estero es un campo rural y también me dedico um, a lo que es trabajar con las con cooperativas. Soy técnico en la economía social. También participo de la diplomatura. Y eh, bueno, a visibilizar nuestros problemas y tratar de cambiar un poco todos los días trabajando para eso, así que contentos de estar aquí. Bueno, y podrían decirnos brevemente qué acciones están emprendiendo en, en esa zona junto con, con las comunidades rurales. Este, la, la diplomatura nuestra tiene la particularidad de que los, los alumnos son de campesinos, productores, hay técnicos. Eh, somos todos de diferentes lugares, de diferentes ciudades de Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Catamarca. Este, venimos trabajando en todas las problemáticas que, que generan el campo, las, las, los problemas que tenemos, qué hay en nuestro territorio, con qué contamos, con qué no, y venimos analizando toda la parte política, institucional, Cómo, cómo llegar mejor al, al productor, cómo buscar los proyectos, en gestionar los proyectos. Este, de todo ese trabajo que hemos realizado han salido cuatro cuestiones transversales a todos, Ajá. que son el, la problemática de la escasez del agua, este, el turismo rural como una salida, como una nueva forma de generar recursos para los campesinos y la generación, y la, de, jóvenes? La generación de jóvenes que es también encontrar una propuesta para el arraigo cómo hacer para que los jóvenes se interesen por quedarse en el campo por trabajar el campo y para, y para y que a su vez eso les sea rentable pero también se sientan satisfechos con lo que uno hace claro, claro, claro. así que básicamente están trabajando en esa cuestión y le quería consultar a vos en ¿no? este es el doble rol como técnico pero además como campesino eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves eh, eh, el futuro de, de, de las comunidades eh, rurales que tiene Santiago del Estero? Se la ve, se ve que sí va a prosperar, pero ¿qué es lo que pasa? Que por ahí no, no nos llegan los recursos para poder crecer, para la escasez del agua. Tener que estar pidiendo el que no sea, que tenemos el riego. Y eso como que basonea eh, digamos, eh, lo que uno quiere hacer, lo que quiere emprender. Para los animales es el agua, para la siembra fundamental el agua. Y vamos viendo ahí. A claro. los jóvenes eh, deciden no estudiar porque les quedan las ciudades a 300, 400 kilómetros, tienen que ir a vivir, generar un carro y se deciden tampoco trabajar en el campo, deciden viajar a, ir a trabajar en lo que es la Buenos Aires, en otras provincias. Eh, y toda la migración ¿cuál? que se va dando en las claro. grandes ciudades de, de la Argentina. Claro. Y llega si un momento en que, bueno, esto es tanto, vamos a familia en los lugares de Buenos Aires, en Córdoba, donde van a trabajar, y creo que se están, están yendo, se estamos yendo digamos. ¿Por qué? Porque no tenemos, o, no, o lo que tenemos no nos alcanza. Claro. Para luchando y viviendo esa vida. Es un desarraigo muy importante. Claro, se, se produce por... Por, principalmente porque la falta de estructura que está dado por las distancias. O sea, nosotros vivimos unos muy alejados de los otros y entonces eso hace que las cosas no lleguen o no lleguen tan fácil, que se tenga que luchar años por, por cosas básicas como el agua. Claro, claro, claro. Y los temas de tierra y territoriales también son muy potentes allá porque lo que sucede es que muchas veces la, la gente de, de otros lados compra campos. ¿Eh? Claro. y los compra bien mirando con la mirada satelital, y que sé yo y a veces dentro de esas 5.000, 6.000 hectáreas que se compran hay muchísimas familias agrupadas en, pequeño, en pequeñas comunidades claro. entonces también es un problema muy grande la tenencia de tierras que tenemos esto es una, se vio claramente en este triple evento, lo, lo escuchábamos de, de, de, de, de, de, de, de, de los expositores de Chiapa, de Argentina, Brasil, Colombia, eh, este continente con grandes extensiones territoriales, pero la propiedad privada eh, realmente es eh, muy pocas manos y como decías muy bien recién, es una falta de, de respeto y un atropello a, a los pueblos originarios, a las comunidades que hace años que están en la gente de ahí y que el capital privado con políticas extractivistas lo va retirando. Así que bueno, quería, eh, por último, que eh, han hecho un gran esfuerzo. Yo sé que han venido muchas horas de viaje para estar acá en la ciudad de La Plata. ¿Qué se llevan de acá? Eh, ¿Cómo se van de, de esta escuela? Experiencia con otras organizaciones sociales de nuestro país. El sentir que uno no está solo, que hay también mucha gente luchando por cosas parecidas a las nuestras, que, to que todos tenemos temas transversales, que todos tocamos cosas parecidas, y que la experiencia que ellos tienen trabajando también nos sirve a nosotros para lograr generar otras oportunidades o vernos desde otra perspectiva nuestra problemática. Muy bien, bueno, le agradecemos de, de corazón esta presencia y acá con Radio Universidad de La Plata, y bueno, les decimos muy feliz de regreso y esperamos vernos pronto. Muchas gracias, Muchas gracias a ustedes, muy un gusto bien. estar aquí.